No, pero no está ni. Eh, no está ni. Eh, no está ni. no está ni. a ver. Ah, está, está, está. Está, Dale, dale, está. Dale, Pensé que había tocado algo y me había mandado la parte. Pensé que había tocado algo y me iba a la parte. Welcome Lo puse en, pa en español, ¿no? Ese que sí Esta parte sí la vi, creo Yo la vi a. Ah. Marrón. Ah, claro, claro, claro. Esta este es la parte del, del... Ajaja Esto si sí lo vi, yo porque lo vi que 8 lo jugó un poquito Y creo que era por acá, por acá era ¿no? Era por acá No, a ver No, no puedo hacer nada No es puedo agarrarlo Yo vi que 8 eh, agarró, encontró una puerta, me parece. Esto puede ser, creo que acá es. Acá es. Yo creo que me lo dejé hasta acá. A te puedo abrir acá? Ah, sí, sí, me puedo abrir. Y.. Yo creo que. claro, me quedé hasta acá. Yo lo dejé hasta acá para. Esto debe ser, ¿no? Debe ser el. Este me parece que es. Otra cosa no veo está el gato azul Me gusta el gato azul, debo decirlo, la verdad Me gustaría como lobo Pero yo soy un mapache, así que no podría eh, sí, sí, sí Yo para mí es el tren, el tren es eh, Verde puede ser, o azul Verga, no veo Es verde, rosado, amarillo, rojo Verde, rosado, amarillo, rojo Puedo correr. Ah, sí puedo correr. Verde, verde, rosado, amarillo, rojo. ¿Puede ser? Verde. Rosado. Amarillo. Rojo. Vamos. Ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo continúa? No tengo ni perra idea. Eh. A ver. ¿Y esto? Estos. Ah, mira, mira, hablando de VHS Hablando de VHS hoy Con Batman, eh, mira, puto serio Crap, pack. Ajá Tengo que manejar Ah, estos son las manitos que veía en el costo, sí, sí, ok, bien, bien ¿Puedo agarrar cosas de lejos? No Empujar. no, ah, las puedo agarrar, vamos, vamos, sí, sí. me sirve, me sirve y eso para que, ah, para matar, ah, sí, ajá, ok, entiendo, entiendo, es como un cable, sí, sí, entiendo, entiendo Night time Ok, me sirve, me sirve, vamos, vamos. Ah, ah, ah, vamos Gabriel. Y la otra mano Me falta una mano, che ¿Se hey. puede agachar? No, me puedo entrar por ahí Ah, yo había visto un coso con una mano Estaba por acá Allá Va, vamos Esto es... como ¿Este es? ¿No tengo linterna? No, no tengo linterna Che, me he puesto una linterna Y ahora... Ahora sí estamos a la bola porque me falta una mano Me falta una mano ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Eh, no entendí una chota de lo que cantó Ah, mira, mira, mira Entiendo O sea, seguramente no quiero buscar la otra mano Entiendo, entiendo, entiendo No pasa nada Voy a ir a buscar la otra mano La otra mano me voy te juro que me voy Bien, no, bien nada, eh. De hecho lo rompió, y ahora lo rompió, no, pero me falta otra mano. Pero ahora me falta la otra mano ¿Y ahora? No ¡Ah! Y si agarro y hago... ¿No puedo? ¿Cómo lo traigo? No se puede con el culo toma cancelado cancelado el viejo ah, ah, ah, ah algo se movió ah, mira ah, mira qué perro, eh sí, sí. Yo algo, ¿no? Yo era algo Yo moví algo era eso? O pues yo no había apretado, eh <risa> No, era eso eso, me parece que era eso Ajá uh -huh. A ver... Acá, acá, acá, acá, acá Alto voltaje no me faltará la otra mano, por las dudas llego. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, y ah, ah, ah, ah, ah, ah, está, ah, Entiendo, entiendo, entiendo. entiendo, entiendo, entiendo. O ah, sea ah, este la, bobina uno. ¿La bobina de Tesla? ¿Puede ser? ahora? Ah, ah, ah, listo, listo, listo, ah, ya está, perfecto, no toco nada más, no toco nada más A menos, ah, ¿y el muñeco? Justo que le voy a tocar el culo, el muñeco no está Le voy a tocar el culo, el muñeco no está Perra vida, perra vida Tío. Ah Esto no abre Tampoco abre Está cerrado Ah, ah, ah, está, está, está, está. Como que tenía que reiniciar el sistema, me parece. Ah, ahí está la... Ahí, ahí vi la pata, eh. Vi la pata del bicho. <coughs> ah, no. Ok, ok, ok. Esta me lo hicieron alguien, eh. Acá hay un DHS faltan eh, faltan el rojo amarillo y el rojo amarillo y verde ah, esto es un puzzle el rojo amarillo verde eh, pero no había nada acá no hay nada me voy a tener que tirar de arriba suren. Pues de ahí vine ¿Pues cómo subo? Buena pregunta. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Ah, está de rojo. Tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo. Amarillo, amarillo, amarillo. ¿Será para sacar el otro lacito? Ah, ta, ta, ta, okay, me sirve. el verde que está allá arriba? No, joder Me falta el verde Me falta el verde ¿Qué hago sin el verde? Mientras voy a poner el otro, ¿no? Bueno, otros dos, ¿no? ¡A la verga! Por ahí me da un... algo Ahí donde no está abierto de eh. Está el... El rojo está abierto. Tengo que subir por ahí? No, no es. ¿Qué ¿Qué hice, boludo? Lo tiré al revés Ah, ah, ah, ¿ahí se atrás? Pues no, no hay nada Verga Ah, vamos, vamos, vamos. Pues sí Lo he logrado, lo he logrado. Lo he logrado, lo he logrado. Rojo, amarillo y verde. Rojo, amarillo y verde. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí estamos, vamos. ¡Ah! Mi otra mano, vamos. Ey, porque esta, esta. Ah, está. Che, sí, eh, Iría por ahí o puedo ir por el otro lado, la otra sala. Bueno, vamos a ver que acá, ya que estamos acá. Me ir a la otra sala, pero bueno No Ahora no puedo volver No, no puedo volver, la puta madre Espera No era por acá O si era por acá Si se quiere que esté por acá, si no... ¿Dos? Otro interruptor más Se sí, no puedo subir Ah, anda. Ah, ah. No puedo salir. ¿El uno? Paso... A ver Ah, muy fácil, muy fácil Esto fue fácil A ver, a ver, a ver Y ahora Ahora Me asusté Andrés23 Yo también, yo también ¡Verga! estás asustado imagínate yo que estoy escuchando con los auriculares y se escucha todo entonces suena muy, muy fuerte acá. Eh, bueno por ahí bajé por ahí bajé por ahí bajé ¿Qué voy a hacer acá eso es un pollo creo que es un pollo Tengo una acá. ¿Qué tengo ah, que hacer acá? Aquí hice? Iré a la escalera. No me queda otra. No hay mucho más que hacer. Onda como que acá? acá. Pasaron muchos accidentes, me parece, trabajando acá. Otro HB Pero no están los cassettes toma no, mal O sea, no tengo las casetas para... ah Ah, ah, está No estoy diciendo nada, me caigo Ah Ah ¡Suéltalo! ¡Suéltame! ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Ahí está Uh, me había asustado, que creí que había enganchado en un bug. Acá hay otro interruptor, el uno, Simplemente que solamente esto es otro puzzle, esto, otro. ah mira, ¿y cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? Ah, qué boludo, puedo dar la vuelta. Ah. O sea que tengo que resolver el puzzle este. Eh, bien, me sirve. Tengo que llegar del 2 al punto 1 Entonces, lo ideal sería... Eh, si sí, o sí tengo que recorrer por allá... Eh, no, sería eh, acá Sería... No lo puedo agarrar Con el 1 Ah, no, es al revés, boludo Este es este el 2 y yo tengo que hacer el 1 Ok Ok, let's go o sea, si sí, lo agarro la electricidad, paso por acá y no llego, no llega, no llega la puta madre, no, no es así entonces, este no es el puzzle. a ver, traería este, este. este acá, este así Voy a entrar de nuevo. doy la vuelta por acá. Y no llego. No, no llego, no puedo hacer. Ay, Dios. ¿Cómo hago para llegar a la...? No, no llego. No llego. a ¡Ah, puta madre. No llego. Eh, no es así tampoco. No es así. ¿Cómo hago? Piense, piensa, piensa, piensa, piensa, piensa, piense. Piensa. Ah, sí. Eh. Si ¿Sí o si sí tengo que pasar por los dos. O solamente uno. Si paso solamente con uno.. Ah, ah, ah, ah, ah, puede, puede que sí, eh. Puede que sí, puede que sí, puede que sí. Puede que sí. ¿Lo hago solamente por uno? No, no me distraiga acá. No me alcanza acá. No, tampoco. Dame no espada que tiene, por todos. ¿no? No me jodas. Me falta energía. ¿Qué chica? No, me caí. Me he colgado. Me he colgado. ¡Qué va ¡Que he colgado! mierda que he cagado no tengo ni puta idea pero que he verga verga tengo miedo tengo miedo ah, en realidad no tengo miedo pero hasta ahora no me ha asustado nada a ver tengo que hacer el 1 no llegó por poco no llegó Oh. Ah. no, oh shit. ไอ้อย่ามาตีรําตีรํามึงพี่นะอ้าวอ่าเดี๋ยวหันไปละไอ <tos> R <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> No me deja, no me deja, me, por, un poquito. por un poquito, por un pelo de rana calva, verga, verga, verga, verga, okay. ah, ¿cómo haría entonces? qué no, llega ni no, se puede mover otra otra por poco bueno hago que sacan en la mano azul con la... para izquierda la izquierda? ¿Van ¿no? ¿no? no. la izquierda? Volveré. No. La mano izquierda chica mira chica chica llega. chica chica chica No, no, no, no. Llega, llega, llega, no, no, no No llega, es más corta Perca, hijo de puta Ah, ah, ah, ah, para Ah, no, no me voy a dejar, así. Oh, tirar, ya! ajá déjame déjame no, no, no me caí de nuevo de la puta madre de mierda, a ver y acá, acá, llego acá, adó. vamos, primero, tiramos ahí, ahora, ahora más este vale ¡Vamos! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Pero qué hice? Hice algo, pero no tiene puta idea. Ahora. Está nevando afuera en la ciudad. Uy. Uy, me maté. ¿No? Ah, la verga, pensé que me había matado. Me he quitado vidas, esto seguro. ¿Y esto?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 hasta Acá está activo. ¿Qué anda? Este ya está activo, así que lo descargamos.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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es un gato, es un gato, ¿no? Parece, pero tiene dos, cosas y dos antenas que le salen... お。おい。きってるから。ああ。はい。 Me está, siguiendo. me está siguiendo. No, no, no, dice Todd. Dice Todd. ¡Ah! ¡Me pusta! ¡Me pusta! ¡Ah! ¡Me pusta! de ¡Me pusta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escucho muy fuerte con los putos auriculares de mierda tengo que hacerlo todo de nuevo? jodeme ah no no no no ah no sirve sirve hice hice izquierdo por ¡Sí, no era, mira cierto cierto ¿Por qué me mandé de nuevo para adelante si no era por ahí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 Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo para dónde es. No, por acá no es. No Como lo hice, era izquierda, no, arranqué con izquierda. Arranqué con izquierda. Después donde... ah, vi una cosita roja, una manchita roja. Una vez que me caigo... Si derecho no es. O izquierda o derecha. estaba ahí cerca estaba cerca de llegar a por lo menos a llegar a la esquina esa me, me, me, me, me puse nerviosa y me confundí de nuevo es izquierda izquierda izquierda todo, izquierda todo izquierda hasta ahí es todo izquierda No corre, corre, hijo de puta, corre. No. No, ¿cómo ¿Cómo ¿Cómo tiro esto? ¿Qué? Trozo de mierda, tío. ¿Qué trozo de mierda que es? No. Ahora me perdí, bro. <risa> izquierda, derecha, derecha, izquierda, abajo, abajo, derecha. Acá había Ah, acá está. Por acá no hay. Por acá tampoco hay. Por acá. No, no, no. mierda como un mensaje de esa estoy pensando es que no me deja mucho tiempo para pensar bueno es por ahí oh es que no viene ningún otro sector ¿Está por ahí? ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Estaba al lado, estaba al lado, no ¡Ay! Me olvidé de la parte de abajo ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Que hijo de puta que... y Es que no... no, no hay en otro lugar. Es que no. vamos no, me está retrasando. Me está retrasando. Ay, ay, oh, me no. me agarró. ¡Verga! ¿Qué tengo que hacer ahí? Es que no veo nada. No, ya sé cómo llegar ahí, pero no... No entiendo qué, qué es lo que te va a hacer. Bueno, listo, listo, listo. Ya está, no me vas a acabar tanto ahora. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, estaba arriba Hijo de puta Hijo de la grandísima puta uh. ah, Yo pensé que tenía que empujarlo o algo por el estilo que me sacó un par de, de gritos o de, de puta hijo de mierda no me la esperaba está bueno está bueno si hay que comprar la parte le voy, voy a comprar está bueno está aquí para donde está la rosa seguramente bueno es una rosa no sé mire, de... qué manera una grabadora no encuentro los VHS entre uno nomás o oh, eso es un VHS ah eso es un VHS que vale sí. tremendo VHS en el piso tirado y A ver, vamos a estar la florcita. ¿Y esto? Ahí va a venir el listo de puta de nuevo. Seguir, no va a seguir de nuevo por acá, hijo de puta. ¿Qué pasa, allá ah, va hijo de puta. Verga. You opened my case. Oh, verga, lo terminé Bien, me gustó eh, me gustó y me gustó mucho eh La verdad que La verdad que no me la esperaba Yo pensé todo el mundo habla ah, de pop, pop y el pop hablaban de que ah no que, que... El miedo te puede dar un muñeco como el come galletas Pero la verdad que sí, la verdad que te hace... Te hace cagar todo, ¿qué lo puedo decir? Te hace cagar todo, estás muy, está muy bueno, tío La verdad que está muy bueno el juego de mierda, me gustó ¿Eh, ¿Se podrá jugar el capítulo 2? Me pregunto yo Si se puede jugar el capítulo 2, los juegos de la noche